Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Hoy vamos a hablar de crampones. El crampón es un elemento, junto con el piolet, imprescindible para la seguridad en terreno nevado. Primera cuestión, saber elegir el crampón adecuado para el tipo de bota que estemos utilizando. No todas, todos los crampones valen para todas las botas, cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay botas que son flexibles. Hay otras, por ejemplo, como es este caso de los dos, en este caso, que las dos son totalmente rígidas. Pero podemos observar que unas tienen unos cantos o unas marcas por delante que otros no tienen, por delante y por detrás. Y hay otras totalmente rígidas. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es, en el caso de botas que tengan flexibilidad, ya sea porque son totalmente flexibles o semiflexibles o rígidas, tendremos que utilizar siempre grampones que tengan movilidad. Es decir, son modulares y tienen movimiento. Si no tienen este movimiento y utilizamos grampones que no tengan movimiento, que es rígido, se creará una fatiga en la zona de flexión y al final se romperá. Pero hay algo más. También hay la elección de este grampón eh, referidos al tipo de cierre, que tengan. Tendríamos el clásico o más polivalente, ¿vale? Para todo tipo o para casi todo tipo de bota, que es el de correas. Aquí, por ejemplo, una flexible, sin ningún problema, se cerraría. Podríamos utilizar otra, por ejemplo, rígida poquito más técnica exactamente igual y exactamente igual con los otros dos por ejemplo tendríamos luego otro tipo de cierre que sería el semiautomático aquí vemos como he dicho antes la estribera de la parte de delante donde veis la puntera y un cierre ¡pap! de bloqueo de bloqueo rápido en este no podríamos poner este por una cuestión de que no tiene detrás la, la, el apoyo especial o específico que el fabricante ha diseñado para él se colocaría la parte de delante y directamente un clic es lo que lo cierra y luego tendríamos por último tendríamos el automático donde vemos que tiene delante este arco y la zona de cerrada de cierre por delante no podríamos utilizarlo sobre una bota que no tenga el arco marcado por ejemplo y tenemos que ir a una bota más técnica como por ejemplo este tipo o la de eh, travesía esta ya va a iría colocada adelante y exactamente igual por delante cerraría ya sabemos el grampón que necesitamos. Lo, lo siguiente será ajustarlo a la talla de nuestra bota. Por ejemplo, para esto, normalmente eh, encontramos varios sistemas, según marcas. La forma recomendable, o la que os decimos que es mucho más polivalente, es la que simplemente con el gesto de levantar una, un pequeño pasador que tiene, puedes eh, aumentar o reducir la talla sin ningún problema. Hay otros, como por ejemplo este tipo, que ya necesitan de herramientas especiales. O en este caso de aquí, hasta un destornillador. Errores de ajuste. Esto querrá decir que la talla no es, eh, no es la correcta. Eh, lo hemos cerrado tanto que ha sobresalido la barra por la parte de atrás. Esto es peligroso porque puede eh, chocar contra la roca o en un movimiento y eh, hacernos pum, saltar la talonera del suelo y por lo tanto perder la eh, la colocación correcta del talón sobre la nieve. Si esto tendría que quedarse así, habría que cortarlo, pero recuerda, si lo acortamos, perdemos tallaje del grampón. Otro orden de ajuste es que lo hayamos dejado excesivamente largo, es decir, está muy ajustada, nuestra, talla es, en nuestra bota es excesivamente eh, grande para este tipo de grampón. Nunca podemos dejarlo en el último o penúltimo agujero de eh, ajuste. Siempre deben quedar como mínimo entre dos y tres agujeros de separación. En este caso, la máxima eh, ajuste que deberíamos eh, tener esto eh, aconsejable sería esta, que sobresalgan mínimo dos agujeros. Aún así, estaría algo ajustada. Colocamos la bota, en este caso flexible, la colocamos por delante y la colocamos por detrás. De forma que, al meter la bota, podamos levantarlo sin que se quede el grampón. En el caso del ajuste de automático y semiautomático, aquí tenemos correctamente colocados cómo deberían quedar en cuanto a la longitud de cada uno, en cada uno de los casos de, del tipo de bota. En el semiautomático que tiene el arco delante, tendremos que presionar hacia adelante el arco, que veamos que se mete bien y se incluye bien dentro del, del, del, de la marca que tiene, y... Por detrás tendrá que quedar ajustado, en este caso, a los ribetes, aunque es posible que en algunos casos, como este grampón, no tenga ribetes. Y, por lo tanto, no nos normal que ni nos haga tope. A la hora de marcarlo, en ningún momento se podrá venir para atrás. Eso quiere decir que está ajustado incorrectamente. Por lo tanto, tendremos que ajustar en cuanto a la longitud con el pasador para que quede como ...se debería quedar correctamente, que sería en esa posición... ...también tenemos o disponemos en los bloqueadores traseros... ...una rosquita que es de ajuste micrométrico... ...esto es importante tenerlo en cuenta ya que las alturas... ...de los talones nos, en todos los casos la misma de las botas... ...también tenemos otros tipos de ajustes que serían... ...tanto eh, para mover el arco que tenemos delante eh, metálico... ...y también para la parte trasera... ...y por último unir el grampón a la bota... Recordar que el grampón es el último elemento que se pone en la bota. Eh, la polaina o el cubrebota iría por debajo del, del grampón. En este caso vamos a encintarlo. La cinta la cogemos y le quitaremos los reviros o los twisters que se puedan crear. Iría primero hacia la parte de la puntera, primer derviador eh, que tenemos o ajuste que tenemos en la parte de delante. Lo pasamos y ajustamos. Ahora el siguiente que tenemos sería... El de la talonera, justo contrario de donde hemos empezado. De dentro hacia afuera, exactamente igual, ajustamos, ya que luego tanto roce no nos lo permitirán. Y por último, irían por encima, eh, parte superior del empeine, entraría en la hebilla, que normalmente son de cierre rápido. Aquí, en este sitio, daríamos el último ajuste. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La hebilla siempre va a quedar por la parte exterior del cuerpo, ya que en la hebilla se podrían enganchar con, el, con las puntas laterales del otro grampón. Y también hay que tener en cuenta que los grampones son izquierdos o derechos, igual que las botas. Por lo tanto, siempre se colocará el mismo grampón en la misma bota. El sobrante de cinta nunca debe ser menor a unos 8-10 centímetros. Si hay un sobrante tan largo, tendremos que rematarlo y si queda excesivamente largo, pues tendremos que, que cortarlo. Nunca deben quedar sobrantes colgando, ya que nos pueden hacer tropezar. Los crampones hay que ajustarlos y aprender a colocárselos en tu casa o en un lugar tranquilo. Nunca hay que apurar al lugar donde vamos a utilizarlos. ¿Cuánto hay que ponérselos? Cuando pensemos que tendríamos que tener los puestos, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, es mejor anticiparse. Y también, como recomendación, todos los grampones deben llevar lo que se llama el antibut o el antizueco. Llevarlos sin ellos, como es el caso de este que tenemos aquí al lado, significa que se pueden hacer zuecos de hielo y, por lo tanto, en... hacen que las puntas no sean efectivas. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.